Hola a todos, mi nombre es Cote Hidiki y sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Moons of Madness O en traducción querramos decir como Lunas de la Locura O en México, la locura en la luna <risa> Vamos a reanudar eh, Recapitulando un poco en el anterior, creo que nos quedamos en que vamos a ir en un carrito A prender la luz Extraño digo, porque pues hay luz en la luna Pero no hay luz en la luna veamos que nos depara el día de hoy en este nuevo capítulo de Moons of Madness ok uh, uh, tengo un 49% eso es extraño porque se supone que eh, uh, salí con el 100% mm, bueno Segura Ok, vamos a recargar Mi tanquecito Que por alguna extraña razón Se me descargó en este tiempo Que no lo he jugado Bueno. Ahí. Wow. Está muy bien Para hacer un carrito en la luna. Okay. Iniciar motor. Ve al que decía. Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array. Ah, oh, now you've got nothing to do but listen to me. Just when my migraine was starting to clear up, I'm actually glad to have the Sierra landing today. Some fresh faces, supplies, distractions. Everyone's so on edge lately. I don't know. Maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. Yeah, you're not the only one It's having strange the dreams there. Is. You too? Oh, yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and lock down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again. Calibrate, more static, calibrate, then something sounds different. It's a pattern. You start decoding it. It's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to. extraño que se refiere a que escuche los símbolos de la estática. Yo nomás escucho psss. y de notas de mi alrededor. me. me. <laughs> yeah, Tratar la yourself. corriente en la base. Me. Buena manera de cortar la inspiración a alguien. <laughs> Creo que lo aplicaré en la próxima. Ok, veamos. ¿Qué hay aquí? Nada que me sirva al parecer. Acá. Okay. A ver. abre la escotilla. la corriente okay. en la base. El elevador no funciona. Alguien debe haber una Declan, estoy heading a la the perilous de ¿Quién tomaría prestar la, la luz a con... la luna? Oh, hey, got an update from didn't want to scare off the new recruits. I like Josie. No hay corriente, falla una célula de energía. La pregunta es, ¿dónde estaría esa célula? Prestar la corriente a la base. Sí, ok, está bien. ¿No? Bueno, ¿Ese está caído? ¿Dónde también? ¿Por qué estarían caídos? Digo, ¿qué no se supone que en la luna no hay aire? Introducir célula de energía. Ok, ¿y de dónde tomo la célula de energía? Ah, mira, ahí por acá. The solar panels están definitely desynchronized. Tengo que conectar con energía, con los paneles solares en su rotación óptima. Oh, ahí está el sol. Bueno, me tengo que parar porque... Por alguna extraña razón, me estoy tragando exageradamente rápido el oxígeno. Escanea para contener, conectar. Conectar. Comando, bajo. Acerca la arreglar. Oh Oh bueno. <laughs> qué lento bajo. Oye, siendo, pero no puedo brincar. Debería ser bueno brin que brincar. <clears throat> pero qué demonios acaba de pasar aquí. wow Declan, a whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch. Bruja. ¿Cuál terremoto, baboso? No hay terremotos aquí en la luna. Listo. Dos. No inventes, son un montón, güey. Es en serio, debería ser bueno que pudiera brincar. Me Emocionaría un chico. No, nope, no puedo brincar. Solo no puedo agachar y correr. Sí, ya sé, ya lo sé. Who is taking power cells from my solar array, Declan? Who was out here last? Focusing on some errands for Volkova. They're always at something weird. Creeps me out. I have never met a normal botanist. O sea que ahora tengo que tomar ese para ponerlo aquí. y Es en serio. Brinca, brinca. Bueno. Y no lo puedo tomar de aquí. No. ¿Dónde podremos conseguir un nuevo panel solar? Bueno, no panel solar, una pastilla solar. ¡Au! Eso no sonó bueno. No lo puedo abrir. Necesito a Shadow Cell. Sí, porque ya estoy en el 67. Gracias. Okay. I'm kind of glad to get out of the base, walk around. Yeah, it's nice to step outside, breathe in that non-existent Martian air. Well, there's that. But I can move out here. I don't know, spread my wings a bit. Like a beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle, thank you. ¿Por qué no puedo agarrar... oh, ese se sí lo puedo quitar, mira Se lo puedo poner a este Uh Conectado Aquí por un momento A ver amigo Espero que estés aquí Tú el que me roba los O las Estas células ¿Células? No, ¿cómo se llama? Estas cosas Bien, cerrado Vamos a ver en el exterior Pulsará Pensé. Oh, sí me estoy muriendo, sí me estoy muriendo, sí me estoy muriendo, sí me estoy muriendo, sí me estoy muriendo Qué vamoso, qué vamoso, qué baboso, qué baboso, qué baboso? ¡Ay! Pero qué demonios ¿Por qué está cerrado? Pero acabo de cometer una pendejada Estoy a punto de suicidarme Entonces, ¿cómo entro aquí? O sea, se supone que. Ok. Uh... Espera, cambia la atmósfera. Ok. Uf. Mejor no me quito el casco. ¿Ah? ¡Ay! ¡Qué vergüenza! No sé. Pensé que saw a alguien. No veo a Let's ahora. Vamos a hacer esto. Ay, maldición. No, oh, genial, genial, tenía que traerme esa cosa. Why is this locked? Why are the lights off? ¿Y ¿Por qué todo está apagado? Analista de Clan. Tras 133 horas la misión principal no ha sido un éxito. He localizado un posible depósito de agua congelada a unos 36800 kilómetros al este de aquí. Informaré a la tripulación de la Ciudadano cuando estén cerca. La investigación ya está en marcha. Ah, ok Pero como todo está apagado No hay luz Qué bueno que me quedé con el Con el traje Imagínate que me hubiera metido sin el traje No hombre, mi ogo <risa> ¿Por qué hay batas tiradas? Mira, ahí está un power cell Vamos a tener que sacar el power cell de atrás O sea, a pesar de que el otro fueron pesadillas, aquí me salió ex. O sea, como si fuera la real, real de la real. Y vamos de nuevo. Vamos a poner el power cell aquí. Lucky I brought along a power cell. Hey Declan why don't you give me your password? I'm just gonna check out your browsing history. Hard pass. El baño. No hay nada más por aquí. Viejo, tienes que reordenar tu cuarto. Como si yo reordenara el mío, ¿no? <ríe> That cell powering the facility before I go. Sip, esperamos a ver lo demas diario 84, posos de agua, destructiva reciente, not a parachain. Did Lucas think I wouldn't notice something missing from my outpost? Huh? <laughs> Lucas Van Buren boy of the month. Aquí lo que se pisa de que los dormitorios están en instalaciones se han convertido en tu almacén personal. Yo también he guardado aquí un par de cosas no fundamentales, por tanto, he activado un protocolo. Me aseguro que el mecanismo me cierre dicha estancia. Como ya puedes acceder a forma evitar evitar esta ubicación, te he otorgado privilegios para poder entrar sin necesidad de contraseña Te pido, eso sí, que no toques mis cosas. Puede que no sean fundamentales, pero son mis posiciones y me llevan a mis quehaceres. Gracias, doctor Van Juan. Bueno, gracias. Pues no hay nada más que te pueda agarrar por aquí tengo que ir a ver qué había ahí atrás y de nuevo es sin luz ah bueno antes que me espanten aquí the situation at the solar site? Panels are out of alignment again. Until the Cyrano gets here, I don't have the parts to test. Can't confirm the issue 100%. All right, just so you know, anything breaks around here and I've got four Orochi execs on my ass. If you want to explain to them why a multi million dollar piece of equipment is being manually adjusted every day, be my guest. But we have a mission and I'd rather focus on that, not fucking filling out paperwork. Copy? Okay. Copy. No es tu culpa, pero después de lands, no excusas. Get it done. Ay, mija, pues tranquila. Digo, si me dieras chance, haría las cosas a tiempo. Pero como todo trabajo, siempre uno tiene que hacer todo porque los demás no pueden. Como apretar unos tornillos. ¿Quién demonios no puede apretar unos tornillos? eso o sea me estás pidiendo que vaya a arreglar la chapa o sea estoy desde el desde el lado de la luna y quieres que arregle una chapa Hi Shane. Uh, I made a BioGage program so that you can see when Phobos is passing overhead. It, it circles Mars three times a day, you know, and um, it, it, it is required that everyone downloads this program. Um, I've already added it to your OS to ensure that you, you don't forget. Uh, thanks. Gracias. You're welcome. I think it'll really help with morale. Pues, no me parece funcional, pero bueno. estaba, no entiendo por qué listo tres de tres es todo, ¿no? oh, ya entendí espera esto no es la luna, esto es Marte Sí, están apagados. Bueno. Oh, en serio me cansé. No traigo esas en el que conmigo, ¿o sí. Nope. Bueno, vamos a ver. No queda suficiente. Aire oxigenado. Dame eso. Y ya no agarres mis cosas. Tú, quien sea, quien seas, que estés agarrando mis cosas. Solar panels are now calibrated. Get up the hill to the conduit. Uh-huh. Uh, I mean, copy that. Y ahora cómo activo esa cosa. Ah, tengo que subir para allá y la pregunta es por dónde? Ah, por acá. La, la, la, la, la, la. Acabo de decir que estoy en Marte, o sea, si estoy en Marte, obviamente no es como la Luna. O sea, la Luna brinca así si sales volando, no pasaría nada, pero aquí no. Mira. No hay nadie aquí que me vaya a asustar? Nope. No. no hay nadie. The power conduit is shut down. Mm -hmm. There should be a fuse switch on one of the sides. Sí, mira aquí está. Ok. Tirar. Listo. Cerrar. Sí, no dejamos nada abierto. Capaz si se vuelve a regresar solito. Looking good. Bien. Uh, otro logro desbloqueado. Uh, I've got good news and bad news. Ay, no good news, me. I think we just found water on Mars. Bad news, it is spraying all over the greenhouse. <sighs> Restoring power must have triggered the pumps and I'm showing significant pressure loss across the system. Can't It's be cut off remotely? Oh, sorry cowboy. This is a job that requires your hands-on expertise. All right. Heading back now. Es en serio, mijo. What did you just do? I have water spraying all over my greenhouse. I would not expect this from a newhart. Can't you just turn it off? I do not have time for this. You will fix this. Jeez. Okay, shut Ves, eso es lo que me refiero. Muchas de las veces siempre uno hace todo porque los demás no quieren, no porque no puedan, no quieren. Temo de Excel, vamos, conduce el Mirka, ay, treinta y ocho por ciento. me oxígeno la verdad creí que me iba a ahogar eh. vamos de regreso vamos de regreso iniciando motores vuelve a la base en camino Cada capítulo será así. Wow, vaya. Creo que sí. No le veo mucho futuro entonces a este juego. <risa> You can't shake that dream. Part of it was a memory. Weird. It was the last birthday party my mom was around for. She left not long after that. Do you know what happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big shot theoretical mathematician. Oh, yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read engineering dimensions in grad school. All I know is the day after my birthday, I head downstairs for breakfast, couldn't find her the basement door was wide open it was the only place she could be I thought so I went down there was a uh, like a, a, well she wasn't there or anywhere we searched for years wow. <laughs> feels like I'm back in therapy bueno, vamos a correr el invernadero. Ay, me comí más y siento que se me tapa. Cerremos antes de que me ahogue de nuevo. A ver si vamos a otra cosa. ¿Ya puedo respirar? Sí, ya puedo respirar. The greenhouse sector is bloody in the greenhouse sector. Pues si no me lo dices no me doy cuenta pero de okay. la okay, vamos lo las puertas otra vez espera pero invernadero es de este lado puertas otra vez. pedo qué pedo qué pedo de qué pedo qué pedo, qué pedo? Declan, la greenhouse is en un estado state Esto tiene que ser to antes de que el Cyrano llegue. Bueno, el mayor problema es el water de agua. reading it as offline. Work your magic. línea. Haz tu oh, oh, oh, oh, Eso es agua, pero... Hmm. Espera, está rota. Eso quiere decir que alguien dio un buen golpe aquí. Mira, tengo notificación uno. Ok, vamos a ver. Ok, la computadora. Veamos. Diario. Mm. general bueno, que generar diario uno. ¿eh? empezado a trabajar en nuestros proyectos de Palma genérico. Mis labores en la Invicto son absolutamente variadas. En su entrada servirá para hacer un seguimiento de las primeras etapas del trabajo con plantas. Los datos y las notas serán conteados y ubicados en los informes correspondientes. Esta entrada se convertirá en una oportunidad única para opinar sobre nuestros estudios. Ina no me recomienda que me suelte un poco de vez en cuando. Pretendo hacer. Entre las especies se incluyen Phoenix Rovellani, Refornix Exaltata, Hedera Helix, Clorofirum como Spatifilum Mauna Loa Sansete Viera triafisca, Drakeana Marginata Dracaena fragrans, Ficus Elastica Aloe Vera y Dracaena Deremencis oh. oh, son logs El proyecto está creciendo Pero no el ritmo necesario Hemos ido más allá de los límites alcanzados en la tierra Sin embargo, se... Sé que podríamos estar haciendo más Haré cuando sea necesario Si no están preparados para impulsar el trabajo de Ina Sé que haré, habrá quien lo hará Perseverancia Lucas, perseverancia okay. Ina ha hecho otra petición especial Pero Orochi sigue rechazando Lo que a todas luces podría ser un estudio Xenobotánico rompedor Son unos hipócritas O como mínimo se equivocan en sus decisiones Estoy en muy enfadado mm, Bueno Creo que dejaré el diario por ahí nombre usuario ni hoja botánico ta, ta, ta. No estamos satisfechos estás a alcanzar aunque no formaba meh. no creo que sea de tanta utilidad um. mira otro diario planta Elimina, ta ta ta ta ah, ok Creo que no me servirá por el momento Por ahorita Más adelante tal vez Acceso 1 Listo puerta abierta, listo Oh Puede ser el del acceso al agua Si me echo aquí, me caeré Nunca no. okay. caí Pero puede ser la escalera. ¿Qué? ¿No se para ahí arriba? Ok. Bien, estamos arriba. ¡Ay! ¡Me espanté! <ríe> ¡Maldita puerta! Ahí es. Vamos a bajar. Vamos a recoger hidráulico, como el de los carros. Oh, yes. Vamos a dar la vuelta. ¡Ah! ¡Esto está hirviendo! ¡Ah, qué bruto! ¿Cuándo no voy a salir? Ah, mira. Siempre hay que seguir las líneas debajo. Ah, sí. Vamos a cerrarla. Should be able to pass through now. Sí. Bien, me llevo esto conmigo. Vámonos. ese rato fue tonto. Vamos. Okay. Vamos a bajar de nuevo. ¿Por qué demonios bajo tan exageradamente lento? Ah, dos. Looks Oof. like it needs a higher security level. Uh Ina? What is it? The door to underground access is locked. I have instructed Dr. Van Buren to lock all doorways to critical projects. This is the culmination of my entire life's work. We do not want contamination. I can't fix it if I can't get to the pumps. That is an inconvenience? You are the inconvenience. Figure it out. That is your job, yes? I should have sent a plumber. What a mess. I got to keep an eye on that steam so I don't get burned. ¿Qué ¡Listo! ¡Vamos! Shit. ¿Dr. Volkova. ¿Qué fue eso? Que va a estar feo aquí adentro Genial, ¿y cómo cierro eso? sin quemarlo. Okay. ¡Uy uh, mierda! Uh, is, ¿Qué es thing? eso? Okay. Okay. Eso sí lo vi. Madre malditas cosas, pensé que eran unos ojos feos Okay. Demons. okay. Okay. Demons. Ina, the entire mangrove root structure is contaminated. There is a viscous black substance like oil. It seems okay. like it's spreading. It is not contaminated. It is changing. Evolving. It's beautiful. Isn't sadio? It is revolved. No mames, me recuerdas cry. a alguien. Tú pendeja. ¡Esto es voy a matar eh. Si esa madre me mata, es culpa de esa bobosa. No sé qué le, no sé qué le ve lo fabuloso de esta loca. Sí. Ah, de aquí. Abrir. Pues no veo nada. The water reclaimer. Por fin. O sea, todo lo que me tardé.. What the fuck? No manches. Dos. Ay, uh, oh. Jesus this can't be Lucas again who just takes this stuff apart now I have to find where he put three water reclaimer pieces of course he leaves his ID at least he has a higher clearance level well Lucas I'm gonna need to borrow this for a bit should be able to open these doors now See, sí, Lucas no manches como viejo En serio, ¿cómo me va a sacar gordo? O sea que toda esta agua es de aquí de Martín. Lucas, the pieces for the water reclaimer are missing. Where are they? Uh the, the reclaimer pieces are in the proper receptacles. More specifically? Follow the colored pipes. Okay. Uh, sorry, on, I'm gonna elsewhere. Ah, stay arriva. qué asco. En serio esta vieja se le ocurrió. Eh. Eh, no Holy shit, Ina, Doctor Volkova, where are you? Something is seriously wrong. The infection is everywhere. Not infection, it's evolution. Ay, no, en serio Adaptation. me recuerda a alguien de otro juego. Perfection. my children, they grow so quickly, wrapped in creeping root su sangre y su sangre coagulan. No lo toques. Permítame que florezca. La historia humana. La merging de dos formas. Vieja, ¿en serio estás retrasada? ¿Cómo demonios.? Uh, no puede ser posible. Me recuerda al juego de Dead Space. O sea, ¿quién demonios se le ocurre.? dejar que todo se contamine. Ah, mira, hablando de contaminaciones, como el covid, cómo demonios se les ocurrió que dejaran a la gente rica, malditos ricos y cosas su pichicola, que de otro lado vinieran a esparcir su porquería aquí. Por eso es que estamos confinados aquí en México. Por pendejetes. Que se fueron a dar sus vueltas de viaje. ¡Ay, quiero regresar a mi país! Es. Ah, mira El tubo está ahí arriba Aquí sí Ok, eso es extraño No me agradan esos sonidos extraños eh hey, wey estas plantas literalmente son plantas asesinas I found one of the components oh great now just find the other two so we can clean up this mess Es el del problema. Y luego aquella tarada también. O sea, ¿cómo demonios se le ocurre de que todas estas plantas están evolucionando y que hay que dejarlas? Wey, o sea, eres una científica. Si ves que algo te va a dañar, lo matas, wey. Ay, demonios, ahora no sé por dónde voy. Estoy más perdido que nada. No sé a dónde me adentré. ¡Listo! Jesus. ¡Ay, hijo de tu mamá! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Ma? Si me aviento, ¿me moriré? ¡Sí! No me quiero acercar. Quiero ir de aquí. Wey, estaba así como este. Uh, no. okay. Algo me quiso matar. Claro, como todos los juegos, a los tips te quiere matar. Something is loose. Ah, uh, something? What? Something? I don't know yet. Okay, I'll contact Wilcox at the landing site. She'll get Lucas to talk. He should know what Wilcox has been doing in there. Just hang tight and get that reclaimer online. Es como subo ahí arriba. Que asco. Man. Ve, se mueve, güey. porque una científica loca creo que son hermosas. ¿En serio? ¿Cómo demonios llegó allá? están exageradamente antes Okay, vamos a regreso. Dos, okay. gracias. Really let these plants take over. loca de verdad. ¡Qué demonios! ¡Ah! No me hagan así. ¡Ay, maldita niebla! Quitamos esta cosa amarilla y nos vamos. No, no, no, no, no, no, inventario. Is someone Ahora tengo que ir por la otra Y si mejor me voy por afuera No quiero que me agarren. por ahí me recordó como a Slender <ríe> al Slender cuando vas y capturas las las hojas ok vamos el tubo rojo o sea, el tubo rojo lo tuve todo ese tiempo ahí conmigo Also have to turn off the sprinklers manually, or the <sighs> system won't reboot. 90 Introducir. Y el azul 70 Scanear 50 90 80 Ok, si tienen que ser 80... A ver, toma otra vez. Si tienen que ser 80, 80 y 80, 50... ¿Cuántos tiene este? ¿Cuántos tiene este? 90 o son 80, son 35 entonces. Oh, no, no, no, no, no, no, no, regresalo, regrésalo, regresalo. Entonces, estamos hablando de que... Activar 35. Ok. Ahora vamos a ver. Conectar. 35. Se divide entre 2. Da 80. 50. No, no, no, no. 62, ok Son 62 Entonces este si sí es 90 Este si sí es 90 Este es 25 Cien Ciento cincuenta maldita sea Ay, por fin. All right, up and running. Woo. Just need to switch on the environment control console. Or should be right outside the door. Activar. Y la pregunta es dónde está. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Miértame! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¡Oh, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Escapa, escapa! ¡Venga! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Sube, sube, sube, sube. ¡Oh, demonios!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 Oh, fuck, oh, fuck, <laughs> Oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ah, oh. oh, no puede ser posible. <ríe> ah. Ok, ok, no, tú sigue corriendo, tú sigue corriendo, tú sigue corriendo, tú sigue corriendo. Ok, sé que está atrás de mí, sé que está atrás de mí.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 Ah, no. ¿A dónde me puedo ir? Ah, tengo que encontrar la manera de escapar. Es que no estaba, es que no estaba, no estaba. ¿Qué es eso? Okay. Espera un minuto, okay, estamos de vuelta. Él sabe que yo estoy aquí. Él sabe que yo estoy aquí. In the ah. It tried to kill me. Está muy grande, perros. No to base. ¿Dónde está la base? ¿Dónde ¿No? está la base? ¿Alguien me escucha? Ina, Ina Lucas, Lucas, maldición. Comandante Wilcox. I've got to warn them. Okay. Está todo cerrado. Está todo cerrado. Ah. ¿Por qué demonios ninguno me contesta? Ok, ok. ¿Mi casco? Mi casco. Ok, ¿listo? Listo. Abrir. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre. Okay. ¿Qué? Sí, sé. Ah, pero espera, no tengo aire, no tengo aire, no tengo aire, no tengo aire. Espera, abre. Lo bueno que tenía mi lamparita. I can get the Declan at the satellite station, we can try to re communications. Okay, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Pero qué mierda se tengo que llegar, tengo que llegar con ellos. Ah. Bueno Pues hasta aquí dejamos el video y oh demonios Oh estoy mareado oh. Oh. oh pues muchas gracias por ver Disculpen los gritaderos pero ¡Ay madre! Se está poniendo bueno esto Muchas gracias a todos por ver, espero que les haya gustado el video, no, no olviden dejar su like, suscríbanse para poder ver los siguientes videos de... ¡Ah! Estas cosas feas horribles que estoy viendo. Mi nombre es, Kota Hidiki. Mi nombre es Kota Hidiki. espero verlos en el próximo video que estaré subiendo en algunos próximos días. Así que están atentos, suscríbanse, ponle a la campanita para que vean notificaciones. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Ah su pinche conmigo! <risas> oh. ¡Jaja! Oh. ¡Despacio!